¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Este es nuestro video número 7 y hoy continuamos con el estudio del presente de los verbos regulares terminados en -ar. Hoy tenemos 12 nuevos verbos y como hemos dicho antes son clases muy prácticas para ver cómo funciona la conjugación de estos verbos regulares que tienen las mismas terminaciones y van a contar con la misma raíz para todos los pronombres personales. Empezamos con el verbo mirar. Yo miro. Tú miras. Él, ella, usted mira. Nosotros, nosotras miramos. Vosotros, vosotras miráis. Ellos, ellas, ustedes miran. Nadar. Yo nado. Tú nadas, él, ella, usted nada, nosotros, nosotras nadamos, vosotros, vosotras nadáis, ellos, ellas, ustedes nadan. Necesitar, yo necesito, tú necesitas, él, ella, usted necesita, nosotros, nosotras necesitamos, vosotros, vosotras necesitáis. Ellos, ellas, ustedes necesitan orar. Yo oro. Tú oras. Él, ella, usted ora. Nosotros, nosotras oramos. Vosotros, vosotras oráis. Ellos, ellas, ustedes oran. Ordenar. Yo ordeno. Tú ordenas. Él, ella, usted ordena. Nosotros, nosotras ordenamos. Vosotros, vosotras ordenáis. Ellos, ellas, ustedes ordenan. Pagar. Yo pago. Tú pagas. Él, ella, usted paga. Nosotros, nosotras pagamos, vosotros, vosotras pagáis, ellos, ellas, ustedes pagan. Parar. Yo paro, tú paras, él, ella, usted para. Nosotros, nosotras paramos, vosotros, vosotras paráis, ellos, ellas, ustedes paran. Pasar. Yo paso. Tú pasas. Él, ella, usted pasa. Nosotros, nosotras pasamos. Vosotros, vosotras pasáis. Ellos, ellas, ustedes pasan. Pegar. Yo pego. Tú pegas. Él, ella, usted pega. Nosotros, nosotras pegamos. Vosotros, vosotras pegáis. Ellos, ellas, ustedes pegan. Pelear. Yo peleo. Tú peleas. Él, ella, usted pelea. Nosotros, nosotras peleamos. Vosotros, vosotras peleáis. Ellos, ellas, ustedes pelean. Pescar. Yo pesco, tú pescas, él, ella, usted pesca, nosotros, nosotras pescamos, vosotros, vosotros pescáis, ellos, ellas, ustedes pescan. Pintar. Yo pinto, tú pintas, él, ella, usted pinta, nosotros, nosotras pintamos vosotros vosotras pintáis ellos ellas ustedes pintan bueno hemos llegado al primer verbo con el que iniciamos esta presentación te recuerdo que este material lo puedes adquirir para imprimir recortar y armar en teachers pay teachers aquí abajo te dejo el enlace para que visites mi tienda virtual de todo el material que tengo para la enseñanza del material, enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua. Así que eh, espero que, que, que visites la tienda, que veas los productos que tengo allí y que puedas adquirir este material para que aprendas, para que compartas con tus estudiantes. Muchas gracias, gracias por el privilegio y tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista amigos.